Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Chechen. Tengo aquí justo atrás de mí el lago de Chendauhu, un lugar paradisíaco. Bueno, es como el lugar perfecto para un campus de turismo, la verdad. Y de hecho, por... Aquí justo atrás de mí, como les digo, el lago de Chendauhu. Estoy a dos horas en tren bala en... A ver, espero que sí se da bien. Sí, ok. A dos horas entré en tren bala desde Shanghái. Algunos de ustedes saben, yo estuve trabajando en Shanghái por cinco años y medio. La verdad se pasa rapidísimo el tiempo. Ahí estaba trabajando en una... Es Hospitality, Management, uh, Hospitality Tourism Management School. Es una escuela de turismo eh, internacional. Eh, se llama La Roche. Y de hecho ellos tienen sus headquarters en Suiza. Y tenían el otro campus en Shanghái, que es donde yo estaba trabajando. Y ah, me quedó el... Clásico. De hecho, así toman las fotos los chicos de aquí China, no sé si lo han visto. Pero bueno, estaba ahí en uh, Suiza, Shanghai y el otro campus que tienen aquí en Marbella. Eh, bueno, allá en Marbella. Entonces, estuve ahí cinco años y medio, di diferentes clases, materias. Sobre todo mis alumnos de allá eran internacionales. Eh, por ejemplo, digamos un, un salón de 30 estudiantes, más o menos eran como 15 eh, era como mitad y mitad más o menos y después por el rollo del covid pues bajó todo lo que es el nivel de internacionales más o menos eh, hacíamos clases de, de zoom pero se empezó a volver como que mucho más local y después hubo oportunidad de, por ahí me llegó una oferta de, de esta universidad, entonces aproveché venirme aquí a este colegio de turismo de porque también quería ver cómo es la diferencia entre una zona privada, digo, una institución de turismo privada, y esta que es 100% pública. Aunque, bueno, no 100% porque, de hecho, yo estoy contratado con una, una escuela de turismo también, pero ellos son de Australia. Entonces, de hecho, Australia... Tiene como un joint venture con este campus, que es el campus de turismo de Chao Chan. Entonces, voy a estar... bueno, ya, ya estuve aquí mis primeros tres meses, pero cuando termino con estas tres materias, esta institución de, de Australia también tiene joint ventures a través de China en otras universidades. Entonces, me van a mandar a Nanjing, por ejemplo. El próximo lunes me voy a ir a Nanjing para dar otra materia de turismo y dando clases, una, una clase más, en esa escuela de turismo también. Entonces, pues quería ver más o menos las diferencias de, de trabajar en escuelas de turismo privadas y públicas aquí en China. Y bueno, lo que he notado más o menos es que la estructura que hay dentro del concepto de una facultad de turismo aquí, pues está, es mucho más estructurada, obviamente. Este, a niveles jerárquicos altos, pues hay muchas personas que no solamente tienen que tener, digamos, ciertos estudios para acceder a, a, bueno, a, a posiciones más grandes como de DIN, sino que también, y a ese nivel, como que ya están, y ya son parte del Partido Comunista. Entonces, algo que yo de inicio cuando llegué aquí, gran diferencia fue de que los alumnos, pues, como ya son de, de universidad y donde yo estaba, este, pues es un poco diferente. Por ejemplo, allá todos los alumnos íbamos, de, íbamos bueno, también nosotros, pero íbamos todos de traje con el name tag aquí. Y aquí, pues, es una universidad normal. O sea, la gente viene como quiere vestida. Este, eh, pues, es una universidad normal. O sea, prácticamente hay más de mil, mil alumnos aquí en la universidad. Y, pues... Cada, o sea, cada quien pues se reporta, entra a las clases o no, es como que un nivel como que más adulto, aunque todos los alumnos están viviendo aquí también dentro del campus. Entonces está como que, no sé, o sea, como que son muy libres, digamos, de hacer lo que quieren, pero a la vez como que, pues todos viven aquí juntos, entonces se hace como que un segmento, una esferita, un círculo muy pequeño de que todo el mundo se conoce. Y yo de hecho también estoy trabajando aquí dentro del campus, si yo de caminar del campus, digo de, de mi hotel. Aquí al salón, pues son, o sea, son cuatro minutos caminando así literalmente. De hecho, también algo que noté es que los alumnos cuando están estudiando aquí este, tienen materias como de tronco común también, como tipo civismo y eso, pero les enseñan también mucho de, de Marx, el marxismo. Entonces, pues hay estudios que vienen, a pesar de que eh, no son 100%, eh, pues no sé, sobre alguna ideología y tal, pero. De, independientemente de los cursos de, de educación superior que tomes Siempre vas a encontrarte con ese tipo de, de materias de tronco común, como de marxismo, etc. Creo que en mi Instagram, haciendo mucho, subí por ahí una pequeña historia acerca de Los alumnos que vienen aquí antes de entrar al primer año Ellos hacen como un pequeño wow. servicio social O sea, tienen dos semanas que se vienen y se visten todos de militares Y andan por aquí corriendo alrededor wow. del campus de Chenda este, y ya que terminan estas dos semanas que viven acá y marchan, etc., pues ya se incorporan de primer año aquí a la escuela de, de Chiang Nahu. Y, este, y es chistoso porque vienen todos como que con muchas ganas, este, como que muy establecidos y, y casi no hablan. También es otra cosa, o sea, no hablan mucho inglés. O sea, todos son, pues todos son chinos, chinos locales. Algunos tuvieron acceso a inglés cuando estaban más chavitos estudiando pero pues, este, pues muchos no, entonces pues ha sido diferente el approach, digamos que tengo de maestro estudiante, porque pues no, aquí no es como que con una mentalidad tan internacional como cuando estaba en Shanghái o sea en Shanghai podíamos, podíamos hablar de diferentes tópicos o temas y este, pues la gente como que eh, conocía un poco más acerca de diferentes cuestiones del mundo, no aquí como que este, hay que explicarles más y entender la ideología y más o menos de dónde viene, ¿no? Entonces, eso ha estado curioso, ha sido muy retroalimentativo, retroalimenticio, ok, como se diga. Eh, entonces, eso ha estado, digamos, a nivel, a nivel social, eh, bueno, en Shanghai, obviamente, mi círculo de, de amigos, pues, era muy internacional. Allá había, donde se estaba trabajando, pues, éramos muchos extranjeros, entonces, pues, había mucha convivencia después de, del trabajo, etcétera. De hecho, fui a, este, a viajar con algunos de ellos en varias ocasiones. A, a, Nos sé, fuimos a Myanmar, a la India, cuando teníamos, cada, a Corea, bueno, cuando teníamos las vacaciones eh, de Año Nuevo Chino. Aquí, de hecho, somos contados maestros internacionales. O sea, somos uno de Estados Unidos, uno de UK, este, una chica de Ucrania y yo. O sea, somos cuatro este, alumnos, digo alumnos, maestros internacionales. Entonces, bueno, yo de México, para los que no sepan, yo de México. Entonces, pues, es como que muy pequeño. Cada quien, se supone que ellos pueden vivir también dentro, de, dentro del lugar de aquí de, de, del campus, pero pues a cada quien como que tiene su departamento. Entonces, eh, pues sí, ese es más o menos el, el rollo. Y de aquí del campus, para ir al centro de Chendahu, pues está un poco más difícil porque estamos aquí en el centro de la nada, o sea, en medio de la nada, como lo podrán notar. O sea, si yo quiero ir a alguna zona, este, pues a comprar algo, tengo que tomar un Didi y son como 10 kilómetros para llegar al, al pequeñito pueblo que tengo. Entonces está padre, pero tal vez para vivir mucho tiempo, pues al menos que te guste hacer mucho, mucha meditación, yoga, etcétera, está, está muy bien, pero si, si quieres algo como que más extrovertido, ni siquiera, ¿eh? pero algo un poco donde haya más, un poquito de cosas que hacer, pues tal vez sí te sentirás un poquito aburrido. Yo, está padre porque estuve aquí un ratito y después les digo, la próxima semana ya me voy a Nanchin y de ahí les daré el nuevo update, eh, de lo que me, la, la nueva actualización de lo que me vayan diciendo. Entonces, eh, ah, bueno, aquí en el campus, eh, pues tienen, digo, allá arribita en la, como que en el bulevar principal, tienen bancos, este, tienen dos restaurantes grandes como cafeterías, tienen eh, diferentes restaurancitos pequeños también le llaman uno malatán que son como estos stickers no stickers uh, sticks así como banderillas y este y bueno hay varias cosas que hacer o sea los alumnos, algunos se entretienen aquí de hecho la, la alberca de atrás pues dicen que casi nadie se mete de, bueno ahorita hace mucho frío pero dicen que casi nadie se mete pero no sabe nadar entonces pues ya quitaron los flamingos de hecho pero estaba o sea, yo cuando vine aquí de inicio me sorprendió mucho dije wow qué vistas está la verdad bastante padre y este, ya después como que me he ido acostumbrando un poco más, pero sí, como que se, se, se respira un ambiente muy, muy fresco de este lado de Chendahu ¿no? Entonces, bueno, las instalaciones es eso. Eh, a nivel educativo, eh, pues sí, hay que como que adaptarse más a las necesidades y, y digamos que transferir los conocimientos de diferentes approaches, ¿no? Más o menos como, como veas los alumnos que te vayan entendiendo. Y a nivel eh, cómo se incorporan los estudiantes aquí al mercado laboral, es muy parecido a lo que hacíamos en Shanghai. De hecho, aquí la próxima semana van a venir algunos hoteles de todo el resto, de muchos de China, de, de fuera de, de la zona, de aquí donde estamos, y otros de aquí de la, de la ciudad de Hangzhou, que de hecho Hangzhou es de las más grandes de China también. Van a venir aquí al campus de la universidad este, a hacer el reclutamiento directo con los alumnos de acá. Entonces, van a llegar ahí al gimnasio, por lo que me, me comentaban los estudiantes. Llegan al gimnasio, hacen las entrevistas directas ahí con los, con los estudiantes que tenemos y ahí les ofrecen directamente como que el servicio social o las prácticas que tengan que hacer por, me parece, seis meses. Y así, o sea, es, es directamente así en spot. Este, les, les ofrecen ahí la oferta, etcétera. ¿Cuál sería su salario? ¿Si les dan accommodation o no? Y bueno, el alojamiento no. Y pues, así, más o menos, algo parecido a lo que teníamos en Shanghai. También los mandaban a los de los mejores hoteles que nuestros alumnos en ese entonces eh, accesaban ahí a los mejores hoteles de Shanghai. Aquí también, pero más como que de la zona de Hangzhou. Entonces, y de hecho este campus aquí, eh, por lo que no sé si se notó mucho, pero está como catalogado como de cinco estrellas. Entonces hay muchos grupos que he notado que vienen aquí de visita y de hecho nada más se quedan ellos en los restaurantes, digo en el, en el hotel. O sea, hay grupos de B2B como de business to business y ellos vienen y rentan aquí eh, pues como salones o así como sala de juntas, etc. Y eso, o sea, ellos hacen sus propias cosas, nada más rentan las instalaciones, el restaurante, etc. O incluso también a veces vienen y toman training de alguno de los, de los mismos maestros chinos de acá. Entonces pues también puede haber incorporación y eso es como que extra de que los, los maestros de aquí, si, si es que necesitan locales o internacionales, puedan dar el training a los grupos de, por ejemplo, de turismo que vengan de la zona, que vengan a, a, a querer informarse o aprender un poco más sobre ciertos, ciertos tópicos, ¿no? ciertos temas. Pero bueno, pues así más o menos el rollo aquí en Chendahu. Eh, esas son las instalaciones, lo que les los comenté. Está bastante bien, bonito, eh, me gustó. Ya les estaré mandando un video próximamente desde, desde Nanjing y no sé, por ahí tal vez eh, si tienen preguntas acerca de, sobre todo qué es la educación, que es más o menos como que mi fuerte la educación en China, el turismo etcétera, pues por ahí pregúntenme eh, que ya llevo un buen tiempo por aquí por estos lados de China, pero bueno que estén bien, les mando saludos y nos vemos a la próxima